La denuncia fue hecha por Cecilio Alvarado Jiménez, quien asegura es perseguido por la Dirección de Control de Drogas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Agrega es una constante agresión en su contra. La, la policía y me quiere sugestionar, su tú sabes. confundiendo, señor. Ajá. Entonces me, me tienen ya a mí, tú sabes, que no hay ni qué hacer. Ya yo no, ya yo no encuentro lo que hace Entonces yo quisiera saber que. Que, que si yo no caigo droga, entonces ¿de dónde aparece esa droga que ellos sacan? Eso es lo único que yo quisiera hacer? No les sé decir. ¿Y el expediente? El expediente lo tiene mi abogado hasta ahora. No o sé. sea, tú no puedes salir, te ganas desde que salgo. Ajá, desde que salgo. Entonces ¿tú sabes yo lo que soy contigo, frente al hospital. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.